Bien, pues, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario dentro del ciclo de seminarios que está desarrollando el CIO, que por las circunstancias son online. Y para mí es un placer presentar a la persona que va a impartir el seminario de hoy, Marina Segura, es profesora e investigadora, actualmente ocupa una plaza de ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid, aunque ha estado también varios años como profesora en la Universidad Politécnica de Valencia. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es máster en, análisis, en Ingeniería de Análisis de Datos y doctora por la UPV en el Programa de Doctorado Interuniversitario de Estadística y Optimización. Pese a su juventud, porque es muy joven, tiene una gran trayectoria investigadora, tiene más de 10 publicaciones de investigación algunas de ellas en las mejores revistas en el ranking JCR. Se puede destacar un artículo, por ejemplo, que tiene en Expert Systems, que bueno, hemos recibido hace poco el, el ranking de, de JCR y Expert Systems ha pegado una subida porque ahora está creo que la segunda o la tercera posición. Y bueno, tiene también un montón de ponencias, más de 30 ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales ha participado y participa en proyectos de investigación competitivos. Y, bueno, sus líneas principales de investigación son tres, que son técnica multicriterio, segmentación de proveedores y sistemas de, de ayuda a la toma de decisiones aplicados tanto a medio ambiente como a la gestión de la cadena de suministro. Y dentro de esta última línea va a presentar el seminario de hoy que lleva por título... Gestión sostenible de la cadena de suministro con modelo multicriterio y va a presentar un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en método multicriterio, tanto compensatorios como no compensatorios. Y bueno, ahora nos explicará ella un poco mejor todo esto. Parte de este trabajo ya ha sido publicado en revista y creo que esta segunda parte pues, está en vías de, de publicación. Y nada más, he dicho, si he metido la pata en algo, ahora ella me corregirá y os dejo con ella para que nos haga la presentación de este seminario. Gracias, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Javier, por tus bonitas palabras. Eh, bueno, como bien ha dicho Javier, voy a ponerlo en grande para que lo podáis ver. Si no se ve bien, me paráis. Lidia o Javier... Eh, bueno, me gustaría en primer lugar agradecer al Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández por invitarme a dar este seminario, en particular a su director y, y gracias por, al profesor también Javier Alcaraz por, por la presentación que me ha hecho y las bonitas palabras. Bueno, voy a presentar, eh, mi presentación está en inglés, aunque la, la, lo voy a dar en castellano. El título es Sustainable Management Management on of the supply chains multi criteria models es la gestión de, de la cadena de suministros eh, utilizando técnicas multi bien javier ha dicho que, que la parte que voy a explicar está publicada todo lo que voy a explicar ya está publicado eh, sigo con continuo con esta investigación trabajando con alguna de las empresas donde hemos validado los modelos eh, de multicriterio que hemos desarrollado, eh, pero que voy a presentar eh, si sí puedo decir que está publicado ah, afortunadamente. Eh, estos son los grandes contenidos de mi presentación. Eh, presentaré el contexto de las técnicas multicriterio, eh, la gestión de la cadena de suministros daré una breve introducción de lo que se ha hecho de los trabajos que se han publicado en la, en la bibliografía. Eh, presentaré dos trabajos eh, que son dos modelos híbridos que combinan técnicas multicriterio y donde también hemos hecho, eh, Javier lo, lo ha adelantado, hemos hecho una comparación de modelos o técnicas multicriterio que tienen un carácter compensatorio y con otras técnicas que son outranking, que no son compensatorias no tienen esa debilidad, por así decirlo. Y finalizaré mi presentación pues, presentando el trabajo que estoy desarrollando y las futuras líneas de investigación que, que estoy abordando. Las, los modelos multicriterio y las técnicas multicriterio en la gestión de la cadena de suministro al igual que en otros ámbitos, cada vez incorporan más el aspecto o el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad eh, tiene tres grandes dimensiones, que son la económica, la medioambiental y la social. Y en la gestión de la cadena de suministro se han centrado en dos de ellas, que es la económica y la medioambiental. En este área, eh, las técnicas que más se han utilizado es la optimización y las técnicas multicriterio en el área de la investigación operativa y fundamentalmente se han, se han desarrollado modelos para los sectores de la automoción, de la electrónica y también el sector eléctrico. Normalmente la gestión de la cadena de suministros y en los, y en el trabajo, los trabajos que voy a presentar se centran en la selección de un único proveedor para un producto. Me gustaría destacar tres trabajos de, de la revisión bibliográfica. El primero ah, claro. es el de Govindan. Bueno, eh, sigo con la presentación. Es en el aspecto de la bibliografía me gustaría destacar estos tres artículos. El primero de ellos es de Govindan, que como es similar o está aplicado al, al mismo sector donde yo lo he desarrollado, que es la industria alimentaria, y se trataba de, o tenía como objetivo, eh, seleccionar un, un proveedor de cinco posibles, el mejor proveedor de cinco. Este trabajo llevaba consigo que la tabla de evaluación de los proveedores había sido únicamente completada por la opinión de los expertos o su conocimiento. El segundo artículo, que es el de Smith, también de 2017, Smith y otros autores lo que hacen es incluir dos nuevas dimensiones en el concepto de sostenibilidad, que es la ética... Y la salud, y cada vez la salud en el sector agroalimentario tiene más importancia por eh, la seguridad alimentaria. Uh, actualmente hay muchos trabajos, se está viendo muchos trabajos que eh, tienen como objetivo hablar o mejorar la seguridad alimentaria. Y el último trabajo es el de los, un poco más reciente, que al igual que, que el trabajo que os voy a presentar, está es para selección de proveedores en una cadena de supermercados, en este caso en Australia, que también combina eh, técnicas multicriterio que son AHP y Topsis fundamentalmente letre. Sin embargo, la realidad de las empresas a, en la actualidad actualmente es que las empresas cuentan con distintos, o, distintos proveedores que cada proveedor proporciona distintos o, o provee eh, distintos productos a, a la misma empresa y un mismo producto es, eh, es suministrado por distintos proveedores. En el primer artículo que, de los trabajos que voy a presentar, el primer artículo ya de 2017, ya hacíamos hincapié en que eh, las tablas de evaluación de los proveedores no únicamente debían eh, tener la opinión de los expertos, que podían ser personas que trabajaban en la empresa, sino que además deberían integrar datos históricos que la empresa contaba sobre eh, todos aquellos sobre sus proveedores. El trabajo que voy a presentar eh, se ha desarrollado dos modelos que se han validado en dos empresas reales, la primera de ellas es Roquette, que es una multinacional francesa. Y el segundo trabajo que voy a presentar es el de la cadena. Se ha validado en la cadena de supermercados con Consum Valenciana, que todos, todos conocéis muy bien. Eh, estas dos empresas forman parte de la cadena de suministros en el sector agroalimentario, pero en distintas fases de la cadena de suministros. La primera de ellas, Rocket, es una empresa que se dedica al sector agroalimentario, pero que parte, no tiene, como, no tiene a los clientes, a las personas, como consumidor final. Tiene a las propias empresas. Y lo que fabrica son polioles para la eh, fabricación para el sector agroalimentario. La cadena de supermercados consumo, pues, está en la última fase de la, de, la cadena de, su, de la cadena de suministros y está en la parte de distribución y tiene como clientes pues, a los consumidores finales de esos productos alimentarios. El trabajo que presentamos o la metodología que hemos desarrollado en donde se ha validado la cadena de supermercados de la, la cadena de supermercados consum es un proyecto piloto que ellos está, actualmente están realizando con fruta fresca y en este caso es el melocotón amarillo los trabajos aplicando una metodología que integra eh, las mismas técnicas multicriterio eh, los dos trabajos tenían diferentes objetivos el primero de ellos, que es el de la empresa, eh, de empresa multinacional Francesa Roquet, tenía el objetivo de desarrollar un modelo multicriterio y técnica de toma de decisiones en grupo, con el objetivo de encontrar la mejor relación que sería la mejor relación con sus proveedores. Sin embargo, en la cadena de supermercados Consum, el objetivo de de desarrollar eh, este modelo usando técnicas multicriterios era homologar y evaluar eh, la fruta, en este caso era fruta fresca, y también con otros criterios evaluar a sus proveedores con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad alimentaria. En el para, voy a comenzar la presentación de los modelos multicriterios es, con una pequeña jerarquía eh, para que podáis ver el desarrollo de, del modelo multicriterio que hemos seguido desde el principio y que hemos, que hemos validado en estas dos empresas. En, eh, voy a comenzar con el caso de Rocket. En, el, en todo un modelo multicriterio, eh, lo principal es eh, un desarrollo que es establecer, establecer una jerarquía eh, des, seleccionando eh, los criterios y aplicando alguna técnica multicriterio para poder desarrollarlo. En este caso, Roquet tenía un paso previo que era una homologación de sus proveedores. Esta homologación, los proveedores de Rocket eh, tenían que cumplir unos requisitos mínimos para entrar a formar parte de, de, de esa gestión o esa cartera de proveedores. Esta homologación de proveedores, eh, ellos ya la realizaban con un sistema similar a la técnica multicriterio MAUT. ¿Por qué MAUT? Porque se trataba de, no se trata de comparar proveedores, sino únicamente de establecer si esos proveedores eran unos proveedores homologables que tenían unos requisitos. mínimos. Una vez eh, los proveedores han formado a formar parte de la cartera de, de la compañía, la primera fase de la metodología multicriterio que nosotros desarrollamos conllevaba una valoración o una evaluación de los productos que estos proveedores eh, tenían que dar a la empresa. Esta evaluación de los proveedores eh, los criterios para hacer esta evaluación estaban divididos en dos aspectos grandes. Criterios críticos, que son aquellos criterios que eh, vienen del mercado, que no dependen de la empresa, y criterios estratégicos, que sí dependen de la empresa. Una vez hemos hecho la jerarquía de, de decisión o la jerarquía de, de criterios para, tomar la, para hacer la evaluación, hemos aplicado las técnicas multicriterio PROMETE y MAO. Para, comparar, para poder comparar los resultados y ver cuál de ellas es mejor. A más metodologías, eh, en ese, el paso previo es establecer pesos eh, a estos criterios y esta asignación de pesos la hemos realizado con la metodología HP. Una vez tenemos la, eh, tuvimos la evaluación de los de los productos, integramos esta evaluación y junto a otros criterios realizamos la evaluación de los proveedores eh, A su vez, esta evaluación de los proveedores se divide también en criterios críticos que dependen del mercado y criterios estratégicos De igual manera que hemos hecho la evaluación de los productos aplicamos la técnica Promete y MAUT para comparar para hacer esta evaluación con estos resultados obtuvimos dos índices uno crítico de, de los criterios críticos y unos de un índice de aspecto estratégico con estos dos criterios lo que podemos determinar y era el objetivo de la empresa es saber qué relación debía tener esos prove rocket con sus proveedores si eh, eliminar a los proveedores porque tienen mucho riesgo en el aspecto crítico, en el aspecto del mercado y son poco importantes en el aspecto estratégico, si seguir una relación de precio, si seguir una, tener, un contra, tener un contrato a largo plazo o si asociarse con ellos. Esta es la metodología o la estructura que seguimos para desarrollar el modelo que se validó en la empresa Rocket. En la cadena de supermercados Consum es una metodología similar, sin embargo la evaluación de los productos únicamente se realizó con MAUT. Porque en este caso, a diferencia de Rocket, no se trataba de evaluar los productos o no se trataba de comparar productos, sino únicamente de homologarlos. Al tratarse de fruta fresca, si sí, esa fruta pasaba a unos estándares mínimos para poder ser vendidas en la cadena de supermercados consumo. Esa es la primera fase de, de una homologación de los productos y teniendo esa evaluación de los productos, lo que hicimos es integrarla para evaluar a los, los proveedores eh, con otros criterios que desarrollaré más, os presentaré eh, la, ahora después. La evaluación de, de los proveedores teniendo en cuenta la evaluación de, de los productos que se ha realizado con MAU, también hemos utilizado PROMETE y también la hemos comparado con aquella evaluación que nos ha dado la técnica de multicriterio MAUT. Una vez eh, tenemos eh, ese índice, tenemos un índice que nos permite categorizar a, o rank, hacer un ranking de los mejores proveedores, con el objetivo de saber qué productos eh, tienen mayor calidad, cuáles nos ofrecen la mayor calidad, y mejorar así la seguridad alimentaria. Eh, voy a presentar la, la, la primera parte de la, nuestra jerarquía, que es la evaluación de los productos. En el caso de Roquel, la evaluación de los productos ya lo he adelantado, pero se dividen los criterios que tuvimos en cuenta, se dividen en criterios críticos y criterios estratégicos. Los criterios críticos eh, son criterios que provienen del mercado, como las regulaciones que puedan haber en eh, medida de seguridad eh, y medioambientales, dado que estamos tratando con el sector alimentario, agroalimentario, el número de, de proveedores que tienen que tiene este producto en el mercado, el tiempo de aprovisionamiento, el tiempo que podemos recibir nosotros el producto, en nuestra factoría, la empresa, y el índice de o el factor de aprovisionamiento. En cambio, los criterios estratégicos están ligados con, con la empresa, eh, más relacionados con la empresa. Si el producto que nos está ofreciendo tiene un contacto con el producto final, si sí, el hecho de que no nos. Eh, un índice de que si no nos. Eh, si no nos proveen de ese producto, nos puede parar la producción de nuestra, de nuestra factoría o de nuestra empresa. Eh, si puede afectar. una mala imagen puede afectar a la imagen de la, de la empresa. y el porcentaje de compra que hacemos de ese producto. En el caso de, de consumo. Eh, ...y en revisión de toda la bibliografía encontramos los siguientes criterios que se han aplicado a la gestión de eh, fruta fresca, que son si el producto es conforme a las especificaciones del mercado, el precio, el coste del transporte y la logística, eh, el ratio de rechazo, eh, la trazabilidad, que es eh, de dónde provienen y cada vez más están ganando mucha más importancia pues las certificaciones de calidad y sobre todo cada vez más en el caso de la fruta fresca pues cada vez más la fruta ecológica que sea sostenible y pues eh, si es local, un aspecto local pues está ganando mucha apreciación por parte de los consumidores. En este caso y para este proyecto piloto en el caso de, de consumo y tras hablar con el Departamento de Calidad y el Departamento de Ventas, eh, dejamos la evaluación de, del producto, que es el caso de ejemplo, era el melocotón amarillo, eh, en tres criterios. Los grados bricks. Eh, los grados bricks es el sabor. Eh, se mide por el porcentaje de azúcar que tiene el melocotón. Eh, la firmeza y el tamaño. Esa es la parte de la jerarquía para la evaluación de los, de los productos y, antes de explicar los resultados, voy a presentar la, la, el proceso de evaluación de los proveedores. En el caso de Rocket, eh, como he cuando he explicado la metodología, eh, lo principal es integrar ese índice o ese resultado que hemos obtenido de la evaluación de los productos, tanto a nivel crítico como a nivel estratégico. En, en los aspectos o en los criterios críticos también eh, incluimos eh, los retrasos, el riesgo comercial, el riesgo que eh, tenga el, el país de donde está eh, situada la sede del, del proveedor, y el riesgo de la facturación, ¿vale? eh, si no se está facturando mucho o, o el porcentaje de facturación que tiene con la empresa. Y en los aspectos estratégicos también hemos incluido, al igual que, que en la fase anterior, en la evaluación de los productos, hemos incluido el, el porcentaje de compra a este proveedor. En el caso de de Consum, de del trabajo que realizamos para la cadena de supermercados Consum, pues revisando la bibliografía pues tenemos estos criterios, que son los que más o menos luego hemos aplicado en la jerarquía, que es el porcentaje de compras, el número de productos que nos pueden servir, las reclamaciones o el, radio, el ratio de rechazo. Es muy importante saber si el ratio de rechazo es por es por alguna característica, o bien que no cumpla el tamaño, o que pueda afectar a la seguridad alimentaria. Al igual que ha apuntado antes, cada vez están ganando más importancia las certificaciones de calidad, medioambientales y de seguridad alimentarias, así como otras certificaciones, y bueno, pues en, cada vez más en el aspecto de, de la comercialización, pues de una imagen verde, que sea un producto local, que sea un producto ecológico, eh, la, la responsabilidad social corporativa. Todos estos criterios si los hemos integrado en la evaluación de, de los proveedores en el campo de consumo y los hemos dividido en, tres, en cinco grandes bloques, que es en primer lugar, hemos integrado la, la evaluación de los productos, el de seguridad alimentaria, los criterios medioambientales, criterios logísticos y también criterios comerciales. En todo este aspecto de, de, que he dicho que cada vez está ganando más importancia, sobre todo con la fruta fresca, que es el, el caso del de modelo de validación que hicimos para Colos. Bueno, paso a presentar los principales eh, resultados que obtuvimos. En el caso del de primer, eh, primer paso de la metodología, del modelo de la metodología multicriterio que hemos desarrollado es la evaluación de los proveedores. Eh, la evaluación de los proveedores para pues, el aspecto de Roquet están divididos en aspectos críticos y aspectos estratégicos. Eh, como toda metodología multicriterio lo primero es asignar pesos a cada uno de los criterios eh, los criterios críticos eh, más importantes el eh, más importante es la seguridad eh, las regulaciones de seguridad y medioambientales y el número de proveedores que tenemos de cada uno de los productos en eh, los aspectos estratégicos en los criterios estratégicos los más importantes que que nos salieron después de realizar las encuestas, es el, el porcentaje o el contacto con el producto final y si pueden parar la producción de la empresa. Al aplicar la, la técnica multicriterio PROMETE, eh, una vez tenemos los pesos, hay que asignar las funciones de preferencia. Nosotros utilizamos en este trabajo dos. Una de ellas es eh, la función usual. Eh, la función usual eh, simplemente que se lleva toda la preferencia a que aquel proveedor, en este caso eran productos, aquel que tiene una mejor valoración. Y también eh, utilizamos en otros, aspect, en otros criterios como el de retrasos, el de, el de, riesgo, el de riesgo de facturación. O en el porcentaje de, de compra utilizamos la función de preferencia de, de lineal. En el, aspecto, en el caso de utilizar la función de preferencia lineal, hay que asignar dos parámetros, el de indiferencia y el de preferencia estricta. Para algunos, si los utilizamos, para otros no. Como en el caso de retraso, del de, caso de los retrasos, del criterio de los retrasos, por ejemplo, la, el índice de indiferencia pues era cero. En el, para poner otro ejemplo, en el, de la, en el caso de la evaluación de, de la cadena del trabajo que hicimos, eh, que se validó en la cadena de supermercados Consum, eh, esta valoración de los productos, evaluación de los productos, únicamente se, re, se realizó con la técnica de multicriterios de MAUT. Al igual que promete, el primer paso es establecer pesos, en este caso, y al igual que en el caso, que en el trabajo de Rocket, establecimos los pesos utilizando la técnica multicriterio HP. Sin embargo, obtuvimos que, sin embargo no, obtuvimos que, que el criterio más importante son los grados BRICS, el siguiente más importante es el de firmeza, y por último, el siguiente más importante era el tamaño con la proporción de 50, 30 y 20, respectivamente. Al aplicar la técnica de multicriterio MAUT, el siguiente paso es establecer las funciones de utilidad. En el caso de la función de, en el criterio del BRICS, eh, una función de utilidad que es creciente. Desde obtener unos, tiene que tener, la fruta tenía que tener unos bricks mínimos, unos grados bricks mínimos y a partir de ahí va creciendo hasta obtener la máxima utilidad. Cuanto más grados bricks tenga la fruta, mejor. Sin embargo, los otros dos criterios, en el de firmeza y en el de tamaño, tenía que tener unos criterios mínimos, eh, una firmeza mínima y una firmeza máxima y en el caso del tamaño también. No podía, ser, eh, no podía ser ni muy pequeña, ni pero tampoco ni muy grande. En la máxima utilidad, en el caso de la firmeza, se obtiene en mitad del intervalo y en el caso de, del tamaño, es un poquito más allá del intervalo. Aumenta y luego decrece. Eh, os he puesto los ejemplos de, generales de la, del melocotón, de, por decir así los estandarizados, pero se ha evaluado cada clase, cada melocotón o cada variedad de melocotón tiene sus, eh, sus límites. ¿Vale? Os, únicamente os he mostrado la general, por así decirlo, en término medio que tengan todas. Los resultados que obtuvimos de, de los productos en el caso de, de Rocket se muestran a continuación, obtuvimos un índice global de la valoración de los productos, tanto en crítico como en estratégico, para poder incorporarlo a la evaluación de los proveedores. En el caso del trabajo que realizamos para Consum, eh, si obtuvimos un índice global, no lo dividimos en, en, dos, en dos subconjuntos, y este índice, que lo podéis ver ahí en el la primera columna, que es el score eh, total que obtuvimos, dependía de los otros tres criterios que se realizó a uh, técnicamente. Eh, este es un grado de contribución, es el mismo índice que hemos visto actual, pero separado por cada contribución, cada uno de los valores, divididos en la contribución de cada uno de los criterios. Eh, la franja azul eh, son los grados BRICS, eh, son los más importantes, la negra es la, el criterio de firmeza y por último el verde es el de el tamaño, el criterio de tamaño. Eh, si el, también ofrece el programa, bueno, lo hemos, no lo he dicho, pero es, bueno, se ha utilizado The Site, es un programa, pero también es de gran utilidad utilizarlos si la decisión, solo que... La evaluación de, de los proveedores es una fase intermedia, pero si finalizáramos eh, nuestra decisión o la, el, nuestro objetivo fuera seleccionar el mejor producto, eh, tenemos la forma de realizar, por así decirlo, análisis de sensibilidad para saber cómo varían o de qué manera la selección del mejor producto puede variar en función de los porcentajes que le demos a cada uno de los pesos de los tres criterios que hemos establecido. Este es otro grado, uno de los, este es el mismo eh, gráfico de contribución que hemos puesto para el caso de, del proveedor número 4. Este no es uno de los mejores proveedores que obtuvimos, lo pondré a los mejores, pero sí para que veamos qué posibilidades tenemos de análisis o de herramientas gráficas que nos ofrece el programa de Site, que se puede hacer con The Site o con cualquier otro sistema que permita la, la integración de un modelo multicriterio. Este es el gráfico de contribución, vemos el índice o el índice final que hemos obtenido en función de los tres criterios, pero podemos analizarlo por cada uno de, eh, de los criterios. En este caso podemos ver qué partidas eh, de melocotón o aquellos productos que nos han entregado donde hemos realizado la valoración de, del melocotón, de los datos que teníamos, en cuáles no han alcanzado por, o han sido rechazados por el aspecto de que no han alcanzado el mínimo en los grados BRICS, o que se han quedado por debajo o por encima en el, en el criterio de firmeza o también los que se han quedado por debajo o por encima en el caso del proveedor 4 en el tamaño no tenía ninguno por debajo sino los que se analizaron y que fueron rechazados por este criterio era porque eran demasiado grandes para el consumo según la normativa o las regulaciones establecidas para cada variedad de producto. Este me gustaría explicarlo, este gráfico es muy utilizado sobre todo en las técnicas multicriterio de MAUT y, y PROMETE, es el gráfico GAIA eh, para los que trabajéis pues, eh, con análisis de componentes principales, es pues un PCA, similar a un PCA, y nos permite ver la información que tenemos o los datos que tenemos. Eh, sin embargo, el único problema es que es útil, eh, es más útil cuando, la toma de cuando lo que queremos es seleccionar, hacer una toma de decisiones de decisión. Eh, todos aquellos puntos que estáis viendo que siguen en eh, línea con la recta la recta número roja, eh, la recta número roja es la mejor decisión, pues todos aquellos que veis que sigan eh, la, la recta roja son los mejores productos. Cada una de las líneas verdes, no sé si se aprecia muy bien, pero cada una de las líneas verdes es cada uno de los criterios. Eh, cada punto, como he dicho en este caso, son productos que, que se han... En valorado y los puntos que veis en torno a la recta que es brics eh, son los que son muy buenos en ese criterio los que veis al otro lado eh, en el otro lado de, de la recta de los grados brics serían los que no son buenos en ese criterio el gráfico vaya que es este gráfico pues sirve a la hora de para el analista para nosotros si la decisión fuera elegir el mejor, sí sería un gráfico muy útil. Sin embargo, en este punto, eh, lo que nosotros pretendemos es incorporarla a la evaluación de los proveedores. Pero es un gráfico a tener muy en cuenta cuando se está utilizando técnicas multicriterio. Una vez eh, hemos realizado o tenemos los resultados de, de la valoración de los productos, lo que hicimos es incorporarla a la evaluación de los proveedores. En el caso de, del trabajo que realizamos para Rocket, el aspecto crítico más importante era esa evaluación de los productos en los aspectos críticos. El siguiente criterio más importante era el de los retrasos y el siguiente más importante pues el de riesgo comercial. En los aspectos estratégicos solo tenemos dos, que es la valoración estratégica de los productos y el porcentaje de compra que teníamos, eh, que tenemos de cada uno de los proveedores. El más importante, eh, considerando con la gente que, de la empresa con la, a la que preguntamos, es eh, ese índice que hemos obtenido de los productos en los aspectos estratégicos. Los resultados que obtuvimos en el aspecto crítico en PROMETE eh, son los siguientes. Eh, aquí este es el típico que he enseñado antes, que es el grado de contribución. En, en el caso de ROCKET lo que hicimos es dividir dos índices. No, no tuvimos un índice global de, de cada proveedor, sino los dividimos en, en dos índices separados, por un lado, el índice de criticidad y por, y por otro el índice de criterios estratégicos en el caso de los criterios extra, de críticos de criticidad de cada uno de los proveedores eh, lo vemos en la siguiente gráfica con la contribución de cada de cada criterio en ese índice y este es el gráfico el plano GAIA o gráfico GAIA que obtuvimos en el caso de aplicar PROMETE. Como podemos ver, eh, los mejores, si seguís la, la, línea, número, la línea roja, eh, esos puntos que hacen referencia a proveedores de la empresa ROCKET son los mejores proveedores. En cada uno, a medida que seis las líneas verdes, pues los proveedores que se sitúan cerca de esa línea, de cada una de las líneas verdes, quiere decir que son buenos proveedores en cada uno de esos criterios. Este es el plano GAIA que obtuvimos con, con la técnica PROMETE y no, lo tengo después, lo veremos después, no tengo el, de, el del MAUT. Pero lo, lo veremos mejor en las conclusiones en el caso de consumo. Una vez tenemos ese, tanto el índice de, de criticidad como el, de, el índice de criterios estratégicos, lo que, el objetivo que, último que teníamos en, en este modelo es saber qué criterio o eh, cuál sería la relación correcta que es seguir con nuestros proveedores si sí, una, una relación de asociación, de, de seguir un contrato a largo plazo, si seguir una estrategia de precio o si eliminarlos como proveedores, dependiendo de si tiene un criterio muy alto, criterio los críticos es muy alto o muy bajo. Eh, lo tengo aquí. En el caso lo hemos de, desarrollado con este gráfico de burbujas, eh, lo podéis ver. Eh, está al revés porque seguíamos un poco la tendencia, lo que nos indicó la empresa de cómo lo quería. El 100 eh, significa, significa poco, ¿vale? Está al revés. <risa> ¿Vale? Entonces, cuando es muy alto el criterio de estratégico y el criterio crítico, lo que tenemos que hacer es asociarnos en el caso de que el criterio estratégico sea alto y el aspecto crítico sea muy bajo eh, lo que tenemos que seguir es una relación a largo plazo cuando eh, ambos eh, índices que hemos obtenido eh, son eh, bajos lo que tenemos que seguir es una estrategia de precio con nuestros proveedores y en el caso de que el aspecto crítico sea muy alto y el aspecto estratégico bajo pues lo que tenemos que intentar es eliminar a esos proveedores, porque no son buenos proveedores. Tienen mucho riesgo para la empresa en plan del mercado y no, y no tienen gran importancia en, en lo que es en, en las funciones internas de la empresa. Este es el gráfico de burbujas para eh, cuando aplicamos la técnica PROMETE y cuando hacemos esta Misma valoración, creía que no lo, ten, no lo había puesto, pero sí. Este es el gráfico Gaia, pero voy a poner directamente el gráfico de burbujas de eh, cuando realizamos la, eh, la técnica MAUT o la técnica Multicriterium. Como podemos ver, al ser un método no ranking, Promete es un es una técnica multicriterio ranking, es mucho más discriminante. Se puede ver tanto en el gráfico Gaia, como todos los gráficos, como todos los, eh, mayoritariamente todos los proveedores están conjuntamente, o en este gráfico de burbujas. En cambio, en el gráfico que hemos visto anteriormente, la discriminación, al ser un, promete un método de ranking, discrimina mucho más entre proveedores ya que la comparación no es como en MAUT, que es un sumatorio, sino es eh, comparación por pares. Por tanto, a la hora de seguir o de hacer un criterio, esto es una de las conclusiones, a la hora de comparar tanto MAUT como eh, PROMETE, esto es una de las conclusiones que obtuvimos, que MAUT, al ser un método compensatorio y, suma, y al final lo que hace es sumar, es mucho menos discriminante que el método PROMETE. Aquí se, se puede ver otra de las, esa misma conclusión. En el caso de MAUT, como podéis ver, eh, prácticamente, eh, no quiere decir que cambie, con las dos eh, técnicas hemos obtenido los mismos resultados, los proveedores que son buenos con la técnica PROMETE son buenos con la técnica MAUT, eso es muy importante, pero como podemos ver en MAUT, eh, podemos ver prácticamente eh, todo llega al máximo valor, alcanza el máximo valor y en cambio en Promete al ser eh, un modelo de comparación por país o a la hora de desarrollarse es, por comparación por país es mucho más discriminante. Y también lo podemos ver en aquellos que no son tan buenos que las diferencias eh, cambian o varían tanto en Mout como en Promete. Bueno, esa sería una de las conclusiones que obtenemos y también... Eh, Conclusión importante que nosotros obtuvimos es que en MAUT y en PROMETE, pues, eh, obtuvimos que eran, al fin y al cabo, los proveedores eran eh, buenos, eran similares. Sin embargo, mmm, con, si podemos llegar a la conclusión de que con PROMETE al final alcanzábamos, alcanzábamos esa discriminación que nos interesaba para saber o para comparar o para clasificar proveedores de mejor forma. Una vez tenemos la, presentado la valoración de la evaluación de los proveedores eh, en el caso de Rocket, voy a presentaros en el caso de Consum. Al igual, lo primero en toda jerarquía o en todo modelo, en este caso, MAUT es, PROMETE, es establecer pesos a los criterios para poder aplicarlos. Eh, los resultados que obtuvimos, de la misma forma, eh, que he dicho en el caso de Rocket es que los mejores proveedores eh, tanto en MAUT como en Promete eh, son similares o tenemos los mismos resultados eso es bueno. Si vemos aquí una pequeña diferencia tanto en MAUT como en Promete en esa diferencia de, del segundo mejor proveedor y el tercero. En MAUT era el primer proveedor lo que nosotros hemos codificado como primer proveedor, proveedor en el segundo puesto y en Promete pues era el proveedor número 5 estos son los resultados que obtuvimos eh, en, en, de cada uno de los proveedores en el índice global de cada uno de, de los grandes índices de, de los grandes criterios que eran eh, la seguridad alimentaria la logística el, eh, los medioambiental comercial y lo, la calidad de los productos <coughs> Y estos son los gráficos de contribución de cada uno de esos bloques al, al score total que tienen cada uno de los proveedores. Como veis, el proveedor número 3, que es el, el que está en medio, es el mejor proveedor, tanto si se utiliza MAUT como si se utiliza PROMETE. Y comparando el gráfico GAIA para cada uno de los... de... Cada, de cada una de las técnicas, tanto de MAUT como volvemos a ver eh, las mismas conclusiones que hemos obtenido en el caso de ROCKET, que es que con MAUT la discriminación de la discriminación entre los proveedores es mucho más pequeña que en el caso de la derecha, que podéis ver el plano GAIA de ROCKET, donde la discriminación de los proveedores a la hora de comparar proveedores pues, es mucho mayor. Hemos realizado, realizamos también otros gráficos de, de burbujas para comparar cada uno de los proveedores. El, el, no están puestos, pero la burbuja número, la más grande es el proveedor número 3, el, el proveedor número 3, la mediana es el 5 y la más pequeñita es el, el proveedor número 1. El tamaño de la burbuja es el porcentaje de compra de cada proveedor. Como podemos ver, comparando criterios, pues vemos eh, la misma conclusión que el poder discriminante de PROMETE es mucho mayor que la técnica multicriterio MAUT. En este gráfico se ve y en los que estoy mostrando a continuación también. Bueno, eh, hasta aquí los resultados de, de los trabajos. Eh, bueno, ya lo he dicho como conclusiones entre MAUT y Prometeo, eh, MAUT es una buena técnica para homologar productos y proveedores. En el caso de Rocket, ellos no lo llamaban MAUT, pero seguían una técnica similar para hacer su, su, su homologación de proveedores en esa primera fase de la jerarquía que, que hemos diseñado. Y en el caso de MAUT y Prometeo, eh, podemos decir que sí sirve. Eh, los dos para valorar tanto evaluar productos como evaluar proveedores, poder clasificarlos y a su vez de esta manera son técnicas que puedes ir realizando en el tiempo y seguir una monetización bueno, o seguir una evaluación en el tiempo que te permita ir cambiando o viendo las diferencias entre tus, entre tus proveedores. Ambas técnicas multicriterio, tanto MAUT como PROMETE, que es las que hemos utilizado, eh, dependen de establecimiento de pesos de los criterios. Nosotros, para establecer pesos de los criterios, hemos utilizado también una técnica eh, multicriterio, que es HP, pero se pueden utilizar otras como optimización, como modelos de programación por meta. En el caso de MAUT, el primer paso, después de obtener los criterios, es que se tienen que definir las, las funciones de utilidad, las que he mostrado, eh, no lo he dicho, pero se han definido o se han llegado a la conclusión a través del departamento, trabajando con el departamento de calidad de la empresa, en el caso de PROMETE, las funciones de preferencia, que es lo que hay que establecer, también se hizo con personal de la empresa para poder validar los, los modelos. Sin embargo, como bien apuntaba Javier al inicio y, y hemos visto el, la, la técnica Promete, la técnica multicriterio Promete, lo que es una técnica de comparación por pares, lo que nos permite que es una técnica mucho más eh, discriminante a la hora de comparar y sí se puede ver que es MAUT, es un método compensatorio, eh, lo que implica que un buen proveedor, que es lo que, el objetivo último de este trabajo, que es evaluar proveedores, un buen proveedor puede tener una buena evaluación con, eh, con un, teniendo mal, una mala evaluación de muchos criterios y por tener una evaluación muy buena en uno de ellos, si tiene un buen peso, eh, puede tener al final una buena evaluación cuando en algunos criterios puede ser muy mala. Eso es algo que en el tema de, de prometer al ser un método no compensatorio, pues ocurre en menor medida. Eh, bueno, eh, yo lo he apuntado antes, estos trabajos eh, están publicados, eh, por si alguien eh, quiere profundidad en el trabajo, el primero de ellos, el de, de la empresa de Rocket, está publicado en Expert System en 2017 y el de la, el Supermercados Consume, es un trabajo más reciente, de 2019 y fue publicado en la, en la perdón, la revista Sustainability. Y bueno, ya para, para acabar, eh, me gustaría pues, hacer un breve comentario del de, de el trabajo que actualmente estoy desarrollando. No lo tengo aquí, se me ha olvidado, pero sí comentar que actualmente estamos, seguimos trabajando con, con la cadena de supermercados Consum. Y queremos desarrollar modelos multicriterio en, que se van a hacer de aplicación en modelos porque están buscando aquellas medidas, o están buscando una medida para evaluar, medidas nuevas para evaluar fruta ecológica. Y, con, y también de esa manera poder evaluar o poder validar, valorar, perdón, valorar la, la calidad también en los grupos de consumidores que estarían, que estarían interesados en, en este aspecto, en este campo que cada vez es más importante. Eh, actualmente también estamos desarrollando técnicas multicriterio con pues la gente que estoy trabajado en estos artículos y con ti seguimos trabajando, pero aplicados en la segmentación eh, de mercados. También en el aspecto de, de, del sector agroalimentario eh, versus o comparado con el análisis estadístico multivariante que, que, en este, que en este campo es actualmente lo que más se utiliza en, en revisiones o en trabajos ya publicados. Eh, siguiendo con la cadena de suministros, también estoy trabajando con, con otros con otros investigadores en, en la integración de técnicas multicriterio con los sistemas de información geográfica para buscar aquellas lo, mejores localizaciones en el establecimiento de nuevas granjas ganaderas. Y para el futuro, pues, eh, lo que estoy abordando actualmente es proyecto de integración de técnicas multicriterio con la neuroeconomía aplicadas en los sectores de marketing, en que ya estamos comenzando a trabajar, y finanzas. Y con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias, Marina. Eh, empezamos con el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Marina, por favor, que me lo diga en el chat. Sí, Juan, por favor. ¿Sí? ¿Me, ¿me escucháis? Sí. Vale. Eh, bueno, Marina, muchísimas gracias. Eh, muy interesante. Eh, a ver, una cuestión. Eh, en estadística, cuando se trabaja con datos reales, eh, procedentes de bases de datos de una empresa, el 60-70% del tiempo total del proyecto lo consume el preproceso de la información que, que nos proporciona la empresa. En vuestro caso, tanto ese preproceso de datos como empaparse bien de cómo funciona por dentro la empresa, comprender los criterios, etcétera. ¿Cuánto tiempo en términos porcentuales eh, pudo suponer? Pues más del 50%. Porque desde que te dicen que te van a dar los datos hasta que te los dan. Por ejemplo, Consum te puedo decir que tardó un año. ¡Wow! Vale. Vas desarrollando, vas haciendo, pero no tienes datos y hasta que te los dan mucho tiempo. Sobre todo cuando se trabaja en empresas reales. Empezamos a trabajar con datos ficticios y, y una vez nos los dieron podemos hacer, el, validar el modelo en consumo, pero mucho tiempo cuando se trabaja con datos reales de empresas. Y en el caso de Rocket creo recordar que también estuvimos mucho tiempo, porque les quita tiempo, porque, porque tienen que hacer su trabajo, pero depende de gente que tiene que hacer su trabajo y aparte darte los datos y preparártelos. Sí, y supongo que también la, la explicación, ¿no?, de internamente a qué, qué claro. van ellos. Y... Busca el tiempo para que se reúnan contigo y hacer las funciones de, de utilidad y explicarles las funciones de utilidad. Y todo eso. Así que sí, mucho tiempo. Y, y una cosa que me interesa, porque no se suele contar en los artículos científicos, de, todo, de todas las, las partes que componen pues, todo el proyecto y el análisis, eh, digamos cuáles son qué dificultades habéis encontrado, cuáles serían las partes críticas en todo este eh, desarrollo. Las partes críticas, quitan que te dediquen tiempo, eso es muy crítico. <risa> eh, pues yo creo que ese es el aspecto más difícil cuando, cuando lo buscas eh, en el desarrollo, eh, sobre todo, yo la dificultad. Eh, de, de técnicas multicriterio, una dificultad que nos hemos encontrado mucho es que los softwares eh, no. Porque en el caso de las empresas son muchos datos y las técnicas multicriterio, sí, es un aspecto que nosotros nos hemos encontrado que están pensadas para pocos datos. Uh -huh. Y si yeah. te vas a la revisión bibliográfica, lo que he dicho, es selección de, de, un, de, de un proveedor entre cinco. Eso no. como eh, técnica multicriterio funciona muy bien. Ahora no. bien, mete, eh, introduce en un, en un programa de multicriterio 300 datos. <risa> que que se, se puede tirar mucho tiempo. Entonces eso sí, sí nos han costado. Ya, son poco eficientes entonces. Ya. Sí, lo que estamos haciendo ya... Por ejemplo, en el caso de HP yo ya no utilizo otro, utilizo Excel. Cuando me dice Ajá. alguien, yo utilizo Excel porque cualquier que haya, o bien es muy caro, porque el expert choice irá muy bien, pero es muy caro, o, o va a tardar mucho. Eso sí, sí, sí, sí lo puedo decir, como aspecto crítico que hemos encontrado, la cantidad de datos, sobre todo a, a trabajar con técnicas multicriterio. De acuerdo. Pues, muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Adelante, Javier. Tienes una pregunta, ¿verdad? Sí, yo tengo otra pregunta. Bueno, me ha parecido muy interesante, Marina. Además, siempre mmm, apetece eh, escuchar un trabajo que es aplicado y aplicado aquí a dos grandes empresas que tienen muchísimos proveedores y muchísimos productos, demuestra el potencial que tienen estas técnicas. Y entiendo que también se pueden aplicar a pequeñas empresas que, aunque sean pequeñas, muchas veces tienen muchísimos proveedores y muchísimos productos. Entonces, yo tengo, yo tengo una duda con respecto a lo que has comentado de la asignación de pesos. Tú dices que las dos técnicas, tanto el PROMETE este como MAUT, se basan en una asignación inicial de pesos a los criterios que se hace con AHP. Entonces, entiendo que los resultados son muy dependientes de los pesos que se asignen a los criterios, entonces, ¿se hace una única asignación de pesos y, y se trabaja siempre con esos pesos o se prueban distintas asignaciones de pesos y se comparan los resultados en función de esos pesos? Eh, bueno, eh, SIA te permite análisis de sensibilidad, lo he enseñado por aquí, hasta arriba que existe eh, el análisis de sensibilidad, que es el, la estabilidad de los intervalos. Nosotros en el caso, nosotros aplicamos HP, no lo asignamos directamente porque HP, pero en, te, en términos eh, de toma de decisiones colaborativa, no se asigna la opinión de, hicimos, eh, utilizamos HP, pero agrupando. Eh, a diferentes personas En este caso eran Los trabajadores que trabajan en el departamento De calidad de las empresas Que fueron los mm -hmm. que contestaron la encuesta Entonces sí, depende, depende Mucho de los pesos que tú asignas eh, Puedes hacer un análisis de sensibilidad eh, Yo no lo he explicado aquí Pero porque Al fin y al cabo el análisis de sensibilidad Sirve eh, Fundamentalmente eh, Cómo cambiaría cuando cambias el peso de uno, es la decisión final. Uh -huh. Si tú seleccionarás el mejor proveedor o el mejor producto. Pero aquí como no se trataba tanto de seleccionar el mejor, sino de clasificar, uh -huh. pues tampoco lo hicimos. Y al fin y al cabo los pesos eran función de, de lo que opinaban un conjunto de, de trabajadores. Pero sí. Eh, se podría hacer y, y en caso de que fuera distinto el trabajo, pues se debería hacer. Vale, y otra cosa, al final has hablado cuando estabas estaba preguntando, Juan, de que bueno requiere mucho tiempo de computación, las técnicas de aplicar mucho tiempo de computación. Entonces, si ¿sí habéis pensado en aplicar otro tipo de técnicas como pueden ser las metaheurísticas o algún tipo de técnicas de este tipo que trabaja muy bien con, con distintos objetivos y con distintos criterios. Si, si tenéis alguna idea, o, o se os ha ocurrido, o habéis pensado que sería una posibilidad utilizar algún tipo de técnica de este tipo. Pues, pensar, considerado no. Mm -hmm. Y pensado, pues creo que estamos más en la idea de, de, de, de, de, hacer, de sacar fuera, estamos, lo que le he dicho a Juan, de... de de que HP ya lo tengo implementado en Excel, y lo hago en Excel, y mm. mi idea más es cómo sacar fuera, eh, promete, que utilizar metaburísticas, pero se mm. podría abordar, lo podría abordar. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. ¿Hay alguna persona más que tenga alguna cuestión para Marina? Pues muchas gracias Marina por el seminario, ha sido muy interesante y damos por finalizado. Ay, bueno, Ana, sí, adelante, adelante. Ponte el micrófono. Sí, hola, mira Marina, yo bueno, soy Ana Meika, que soy también aquí profesora de del departamento de estadística y e investigación operativa no te conozco bueno yo mira yo la pregunta va un poco relacionada también para los estudiantes de doctorado que yo soy la coordinadora del programa decide en el tema de las publicaciones esto de trabajar con datos de empresas eh, tenéis habéis tenido algún tipo de restricciones que quiero decir eh, os ponen problemas porque claro tú has dicho que estos trabajos están publicados y estos trabajos eh, mencionáis en las publicaciones eh, es decir, se pues, eh, pues, ponen los datos, qué tipo de, de experiencias, es decir, qué les podrías tú decir a los estudiantes de doctorado que se plantearan un poco pues trabajar con, con datos, hacer estudios para empresas y luego pues un poco la tesitura esta de que si, bueno, a la hora de publicar, sabes que luego pues para bueno pues para la validez o para el nivel de su tesis a la hora de promociones académicas y todas estas cosas pues es muy, son muy importantes las publicaciones y no sé qué, qué tipo de limitaciones se pueden encontrar. En, eh, en mi caso particular yo nunca he encontrado ninguna ninguna empresa, siempre les dices, les das las gracias, como habéis visto los nombres eh, no salen, los proveedores no salen, todo está, todo está cerrado. El caso de trabajar con datos reales, de, de, para el caso de los estudiantes de doctorado que me has planteado, yo veo más de la limitación de las empresas que te den los datos. Como, como bien ha dicho Juan Aparicio, Juan, no mucho eh, tiempo. Eh, esperar, si tienes que publicar una tesis, que vas con el tiempo establecido, esperar un año a que una empresa te dé los datos, eso es, es más complicado. ¿Vale? también en este caso, y dado que, que a mí me gusta pues hacer investigación aplicada, aplicada es un error, al fin y al cabo es va, validar tus modelos en un caso real, en un caso real, eso es muy, eso es difícil verlo en sobre todo en investigación operativa, cada vez más, pero, pero es caso Les aconsejaría que tengan, si lo hacen y quieren hacerlo. Me parece estupendo, a mí es la investigación que, que me gusta, que, que me gusta hacer, por eso, por eso la hago, pero sí les diría un mucho, mucho cuidado cuando le vendáis mandéis un trabajo con algo que habéis desarrollado, es una validación. Vuestro modelo tiene que estar muy fundamentado en, en que es algo que no es aplicable a solo esa empresa. Entonces es un modelo que habéis desarrollado que se pueda aplicar, que, se, que sirve para, para, para todo el sector o que sirve para, para, toda, para muchas empresas y eso es un caso de estudio del modelo que has desarrollado. Eso sí es bastante difícil de, de, de las empresas, sobre todo si intentas a la hora de, de publicar en revistas del área, en el área de investigación operativa. Pero el, para los estudiantes de doctorado que trabajan en una empresa, lo, lo que me llamaría más para detrás es esperar a que te den datos. Claro. Sí, yo la pregunta que le hacía un poco también relacionada con esto de las tesis industriales, ¿sabes? Que ahora pues están intentando hacer, pero supongo que a lo mejor si ya se tiene. A lo mejor ya, pues eso, hacer, para hacer una tesis industrial, algún tipo de contrato o de, de convenio con la empresa, a sí, lo sí. mejor pro, proporcionan sí. datos más rápidamente, no lo sé, no tenemos sí. mucha experiencia en ello, pero bueno, parece ser que este año ya hay alguna demanda en ese aspecto y era un poco... Claro, también depende de, de, de si conoces el caso o de si estás trabajando en la empresa o el doctorando está trabajando en la empresa y tiene los datos, ¿no? Claro, no en principio Yo, no, en principio nuestros estudiantes no estarían trabajando simplemente pues tendrían una empresa soporte que es lo que requiere una tesis industrial. Pero bueno, muchas gracias de todas formas. Marieta. También depende. Yo les animo, espero que, que cada vez más gente no haga tanto teórico, sí, que además tiempo. de la investigación bueno, más que me que... metiendo en un jardín, pero que no sea tanto análisis teórico, estudios teóricos, sino más más aplicado. Y, pero sí, es fácil encontrar. Lo... Depende. Les animo a ello, les animo. A ver si vamos avanzando. Muy bien, pues muchas gracias, Marina. Gracias, Ana. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a todo el mundo. Eh, si nadie tiene otra pregunta, damos por finalizado el, el seminario. De acuerdo, nos vemos el próximo lunes, que hay otro seminario a las 12.